Los residentes de los rielitos en esta ciudad de San Francisco de Macorís dicen que están cansados de solicitar a las autoridades del gobierno el arreglo de las calles, pero que estos hacen caso omiso. La situación de esta calle eh, eh, tenemos alrededor de 10 o 12 años, o sea, muchísimo, pero 10 o 12 años ahora es eh, que todos la van a arreglar, la van a arreglar. En este días vinieron, que iban a arreglarla, y vino, eh, vino algo y la mandó a arreglar y nada. O sea, lo que han hecho con nosotros para acá con esta callecita es un abuso. Porque usted va a Ramonay, usted va a Guachupita, en toda parte, país, que haya falso, ya hay contenedores, hay contenedores, Y aquí tienen ese palito como una maidad. Ese pedalito de aquí son dos kilómetros, son dos mil y pico metros. Y no lo pueden echar. Y vienen en y dicen primario y se llaman y no hacen nada. Vean esos contenedores, mire, esos contenedores lo hicieron. Lo hicieron hace, no hace eh, eh, un año. Que los y que no hay ni uno contenedor, mire, vean, está todo desbaratado. Y vinieron del ayuntamiento, vinieron. Y se hallaba, a la rapan con una pala y van a estar allí. Los, los contenedores están arriba, arriba de, de, de, de la callada. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.